Este proyecto es para hacer un homenaje a las damas de la canción árabe, eh, porque nuestra música y nuestra riqueza musical pues debe mucho a estas mujeres, mujeres del siglo pasado, del siglo XX, que han hecho eh, de la música árabe una música internacional, han unido al mundo árabe y han sido el pilar fundamental en la música árabe del siglo XX. El repertorio al que llevamos hoy es de, para, la, para cuatro cantantes. Las primeras cantantes son Feruz, la libanesa, el que es la única que sigue viva, y de un de Egipto. Y eh, Asmahan, de origen sirio, pero también hizo su carrera en Egipto. Y por último, pues queremos también un pequeño homenaje a la cantante Leila Moral. Son mujeres que nos han marcado, han marcado nuestra vida desde pequeños, eh, eran como símbolo de unidad, la referencia en lo que es la música árabe del siglo XX. Nuestra herencia musical, nuestro orgullo musical del siglo XX... ...eran de mujeres cantantes... ...entonces es verdad que no había mujeres que tocaban instrumentos... ...pero la, la importancia venían de las mujeres... ...entonces queríamos dar hacer el homenaje a estas mujeres... ...por ser mujeres y por ser cantantes... ...viene desde la parte más clásica... ...más tradicional de la música árabe... ...hasta la influencia en todo lo que la movida musical del de siglo XX... ...en los años 40 y 50 en Europa, el auge de ritmos como el vals... ...los arreglos musicales que también han influido en, el, en la carrera de estas mujeres". Es el sitio ideal y perfecto para este tipo de música. Nos sentimos en, en el sitio donde debemos estar y cualquier proyecto musical que refleja la cultura de un pueblo.